¿Dónde está mi abuelo? Tu abuelo está en Las Vegas, son muchas prostitutas. ¿Dónde perdí mi documento? La respuesta está en tu corazón. Te presento a... ¡Soy Senpai! ¿Cómo está ¿Igé de la parca? Sol Ackerman777. Sol Canserman. Sol soy Cánchez. ¿Cómo que Canserman? ¿Cómo <risa> que No, hoy la voy a intoxicar Ay, Dios mío no. ¿Y si nos morimos? Acá tienen el nombre del local. Hoy vamos a consumir un montón de cosas asiáticas, asquerosas, no tan asquerosas. No se sabe. Algunas las va a comer subir solamente ella porque yo no las puedo comer porque soy una persona muy fina y soy vegetariana. Estamos cagadas de hambre para colmo, así mm. que como que tuvimos la elección de primero comer esto y después comer comida. Así que si nos morimos, nos morimos y las obras son para Ernie. <risa> bueno, primero esto. Se, esto se llama es alfajorduki. Claro, son alfajores de ¡Miren Vienen el sobrecito sobresitos, eh, calidad. Huele a fulbito. Nah, el fulbito huele peor. No, el fulbito no huele nada. No, che, boludo, es como un alfajor de goma. Era un slime. No, es verdad, boluda. <risa> <risa> es raro. Es raro. No es feo. Tiene crema de porotos adentro. ¿Cómo sabes? ¿Qué le No mentira, boludo. Compré algo muy divertido. Son papás con Ubandos. Oh, oh my, qué rico es así. Amigo, tremendo gusto le hicieron. No, mentira, pará, ¿qué es esto que tiene adentro? No, pará, jodeme que tiene como una palita para comer papas No, tiene como un cosito, como un, como un ascensor de papas tiene oh. Amiga, tiene un ascensor de papas No No puede ser, va a tener Está re bueno Están a otro nivel Bueno, ahora sí, hay que probar una papá ah, olor, olor nice La chupé nada más No me la mandé, boludo Me <risa> dio un reambla, mira Mmm, Uno. Papas, para mí creo que son unas copas como unas papas Bueno, son mm. como picantes Pica un poquito, a mí no me pica tanto porque ya estoy acostumbrada a comer cosas picantes <risa> Ok, hay un nene con dos dientes Si se quedó con dos dientes, Pero no sé chau, <risa> Me parece como ranchero Ay, no, no, no ¿qué tiene esto? No sé, pero no me gusta el holocausto. ¡Ay, no! <risa> Pule rapa, comida para pez. <risa> es un Minion, pero todo echado. Es un Minion en la mierda. Es <risa> su propia cara. Es un Minion del lo holocausto. <risa> ¿no? no quiero comer esto. Tampoco. No, <risa> no, no es gracioso. Hay que hacer un buen taste. Dos a la vez. ¿Qué? Eh, bueno, yo, yo, yo digo que sí, bro. Yo, yo, yo, yo digo que, digo que sí. <risa> bueno, tres, dos, 1, ya. La verga, ¿sabes qué? Pensé que iba a ser peor. Pero sabe como chiste con pescado. No respires, no respires cuando lo comas. No respires si te va a ir bien, boludo, no quiero vomitar. No, ¡No eh! respires, hijo de puta. Hay que, está, ay, sí, no, no, vamos a ir, ah, chicos. Mira, mira, mira, muy feo. Ah, no. Es muy horrible, por favor. Ay, que no, es muy horrible. Mira. Es muy feo, chicos, es horrible, o sea, literalmente sabe a, sabe a pescado. No Probemos esto, wea, re, esto rico. No lo probé nunca, pero creo que tiene pinta de ser rico, ¿no? Bueno, tiene pinta de ser rico, sí. Eso sí rico? Ay, sí, sabe a melona a ver. Mejor, boludo, adiós 10 de 10 10 de 10 Ah, mirá lo que tenemos acá sí, ok. Estos son fideos fritos Quedan la mayor parte dentro de la bolsa porque está roto esto Ay, parecen como gusanitos sí, Igual, sí, mira, no. yo sí si como los fideos crudos Esto lo como que comería, pero tipo, Sí, a él, a él sí me lo como. Son <risa> como palitos salados, pero muy chiquitos. Claro, es raro, es muy raro <risa> igual. <risa> Mirá el tamaño. Daría, viste ese tren del TikTok que hace. <risa> <risa> este... <risa> bueno, esto, esto tiene pinta de sápico. pero está en un idioma que. ¿Eh? ¡Ey! Es como eh, Willy Bonca, dorado. Me cuesta un montón. No, ¡No, no, no, no! ¡Yo ¡No puedo! A los dientes. ¿Cómo es posible? Mira, ya le rasto un punto porque es más dividido y la abrí tiene que buscar, no sé. Te juro, no no, no, no, no. O por eso hable como las personas normales con una tijera, ¿no? Pero. <risa> ¡Entra! No! no se ven como los Pokies, se ven como mm, tubos. No, no, son cubanitos, parece. Menos. Olor rico. Huele a, a un labial. Sí. dulce. Huele labial. A mm. Comparado con la mierda que comimos recién. Esto está bueno. No, no, no, no saben lo que tiene esta bolsa. Yo agarro. hago. Como... voy a reventar la bolsa. ¡Vámonos! ¡Oh, ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ve bien! se revienta, boludo, mirá Se revienta Ay, tengo miedo No, no, no Ay, me asusté ¿Cómo que asustarte? ¡Hembra! A ver, rico, olor Olor suena algo conocido Sí, rico Ah, ya sé, ya sé Las papas de jamón cerrado, una mierda así Eh, sí, pura eso Ay, yo estoy comiendo, boludo Dale, come, come Un, dos, tres Ah, sí saben eso Están muy buenas, eh Ay, no, boluda. Esto es hoja, ¿no? Sí. No, boluda, esto es pescado. Oh, boluda, mirá, el ojito. No es pescado. Boluda. ¿no? mira, No lo puedo probar yo. Ah, yo tampoco. Eh, te toca vos ahora. Tiene feo, ¿no? Ay, la cara de Tita ya me hice todo. Ay, para que. Para, para, para, déjame. Déjame. Ay, déjame ay, acordarme no, lo que. Déjame. Si ¿Viste? ¡Oh! ¡No, bueno, chivo! Volver ¡A la convención gratis, boluda! <risa> la random. Qué asco, boludo. ¿no? Eh. Tiene un olor horrible, boluda. Ay, pero tal un besito nada más. Ay, pero se va a convertir en un príncipe azul o algo, sí, boluda, sí. Mínimo. Ay, para. pero te deja olor deja, las Para, dejarme hacerte la alusión, ¿no? No hay nadie, estás en una playa. Te estás cagando de hambre, boluda. No hay nada para comer. Hay una cucaracha por ahí caminando. Tengo mi pata con ganas, boludo. Mis caracoles, mm. bichos. De repente hay unos pececitos ahí. Logras agarrar uno. Y lo cocinas ahí en el poquito A ver, bueno, voy a probar. Es súper picante. Es, Mal. Muy picante. Oh, es, muy picante. <risa> es muy picante, tipo, extremadamente picante. Pero esto estoy. no va a pasarla, pero a este le doy un cero, pero un cero negativo le doy. Voy a lavar las manos porque me la... ¡Ay! ¡Mire! Esto es más tranqui, son caramelos. Sí, son pastillitas. Parece un cosa de anticonceptivo. Dale, si no quedas embarazada. Dale. No. ¡Ah! La ah, pastilla ah, no, de día después. Pero yo no probé esto en un lado, pero no sé cómo ya se llama. ¿Sabes como una crema? No, maracuyá. Ah, no, bueno, porque. No. Te viene un estuche piola para guardar. Mal. Uy, ah, ese es el viejo pedófilo, boludo. Los de miel. no, parece papas, en serio. A ver. Tipo una papa, papa, ¿entendés? Onda, papa de las que. De las que son papas. Mal, pero huelen... Ay, Uy, a huele. Ay, con galletita. Huele galletita. Se siente más salado con un ligero sabor a miel. Está bueno. No me disgustó. No. ¿Y esto que compré? ¿Esto es tofu? No sé, parece tofu. De una BTS. Muy linda. Sí. Bueno, no. Le tranco. Pero esto tiene abre fácil y no, la puedo cagar. No, no, no, le esto. <risa> <risa> no, no, vencido. ¿Viste cuando se, se pudre la leche? Sí, sí, sí se, sí, se sí, corta. Sí, sí. Sí, es horrible. Era no, leche cortada. Es muy horrible, chicos, mírenla. Vos probá lo primero ¿Por qué yo? <risa> ¿Por qué yo? Dice Bueno, vamos a <risa> ¿Sabes? membrillo agrio Del membrillo se pasó un poco de los de días, así que Es verdad Yo amo no, el membrillo, pero esto es feo Esto, de los Minions <risa> Esto es un caramelo Pero ya, el empaque está bueno, está ¿Qué? bueno No es un caramelo ¿Qué es? Son como... Ay, es como la, la pastilla que toma el abuelo, boludo. Ay, tu lo la... que toma, boludo. Para boluda. la seis, <risa> <risa> A ver Ay, qué asco, no, es, una, ay, no la... es, una, es como una galletita Mucho, como si alguien lo hubiese masticado ese cuadradito Lo hubiese escupido, lo hubiese aplastado bien Y lo hubiese hecho esta galletita Yo que ¿Sí? le idea a los Minions Dejen de estar preparando con esta marca porque sí. es un asco Lo dejando mal parado, boludo Qué horror Pero vamos, ¿Es mi... Eso es leche de verdad encima Ay, es verdad, es leche Es leche, boludo ¿No ¿Ves que no se ven? ¿Se que la dejan afuera? El chino le recarga todas las mañanas, boludo <risa> ¿Olor? ¿Como el yogur? Ah, yogur, literalmente el yogur ¿Yogur? Ah. Con un poco más agua de sabor a leche. ¿Qué yogur. Mira, lo que recién probamos me parece una tremenda bosta. Me parece una pastilla de mierda. Oh, por Dios, esto tiene el olor a los cuadraditos. ¡Ay, no! ¡Los amas! <risa> vale! ¡Me cuelan como el culo! No, ¡No! Me parece que es un roll de membrillo. ¡Anda la mierda! ¿no? si lo hacer! ¿no? ¿Qué tiene? No, para mí hay que probar uno ¿Es eso o, o comérnoslo todo de una? No sé, o de ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Ah, ah ¿Así? Sí. ¿Estás loca vos? Lo enloqueció, chupas? enloqueció judas, somos hembras Un, dos, <risa> no puedo comer, no me lo mastico, no me deja mi cuerpo boludo, no me lo permite, me pide por favor que no lo mastique. Y lo masticasse y vuelve viscoso. No, no, no, no, no, vasco. Vasco, pero... que comer, qué más acordar? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Sabes qué sabe? Mm, caramelo bichiqueno. Y es ¿Y verdad. Ahora, le, ahora que lo dijiste, lo siento ahora eso, boludo. Bueno, Alá. papas con nuestro papasote que está aquí. Ay, desearía ver, no haberlas leído. Me acabo de echar un spoiler. Ay, no. A ver, una papa. Ay, para para. Pero es miedo, boludo, con esa reacción. Ay, Ay no. ¿Qué historia es esto? santísima. Ahora voy a mostrarles. Y vos, metete la papa en la boca. Me picó hasta el orco. Ay Dios, que asco un vas se la vida el chino de mierda <ríe> Me dio vuelta el rosquete Horrible wasabi, que asco Ah, eso no lo no sé Esto es lindo Esto es una galletita Son galletitas de coales Este es muy rico, pero yo lo comía cuando era muy chiquita Y vamos con otra cosa de ¿Te probar los poquitos de arándano. Bueno Son mis que... favoritos, ya los he probado no, Pero, ¿son los mismos? No son los mismos no. Esto no es lo que yo comí Mira esto, amigo, parece que me querés pedir un ¿sí perfume qué parece? No, parece los lo perlitos esos que aromatizan Sí, huele eso Era eh, un saumerio Estaba <risa> no, comiendo es un <risa> Oreos rosa De frutilla, supongo Mira vienen dos paquetitos Ah, son ultra finas ¿Qué? Qué manera de cagarte <risa> igual, eh Mirá lo que son estos, boludo Alguien se sentó arriba Mirá el olor Ya me la comí no saben a Oreo, no son Oreos. No, no son Oreos, son como más, o sea, es verdad, son más secas. No saben a las Oreos que comemos acá. Prefiero a las Oreos de acá. Papitas, más papas. El olor no es rico. No, pero por ahora estoy comiendo la Oreo, tipo, me da. Oh, no era pedo. No era <risa> pedo. Porque el olor engaña, no sé. No son veganas. Tiene pinta de que me quieres trolear como al Ermini. <risa> no, no, puro que no. Son olor de marihuana, ¿qué tiene marihuana, boludo. <risa> Bueno, ayer me las comí, me comí paquetes de esas, no entiendo por qué ahora me parece. Estás loca, boludo. Es que te diga mucha hambre, boludo. Sí, boludo, que venías de Venezuela? <risa> no hombre, tenía. ¡Ah! Un chino te está haciendo el, el corazón así. Así. Jamás podría mentirte y jamás podría hacerte daño. Así que lo voy a probar. Y vamos a ver. ¿Eh? ¿Hm? No está mal el olor, ¿eh? Es uno. No está mal. Pero ¿sabes que parece. Parece como un condimento, no parece como algo que vos deberías comer. Ah, puede ser que sea condimento esto. A, a ver. Ay, no, pica como la concha de su madre, Bien, sí, no. voy a probar el verde. Pica, por... <risa> <risa> ¡Qué asco! Lo re mintió, loco. Estoy cansada de que me los asiáticos. <risa> ¡Basta! ¡Me siento re boludeada! María rico! Ah, la lechita. ¿Quién es ese nene? ¿Está como.? Está igual que yo, boluda, me... sacando la lengua. Después de haber comido esa picante de mierda. Ah, quítala. Si no <risa> queda toda la guasca arriba. ¿A qué? A A ver. Dale la otra. Ay, no, estos ya los conozco. Mira, tiene Shrek, boludo. No nos puede decepcionar Shrek tiene pulpa esto ay qué asco ah vuelvo a ver ese bombito de bebé es rico es una mierda es como comer uva River y Boca ah eso es, eso es lo que eso lo puse yo quería probar eso Esos son como honguitos de chocolate ¡Huelen a lo mismo que en las galletitas no mira esto bueno, mira esto es lo que yo quería probar mira oh, la oh, la oh. A la, a la sol probando hongos la galleta de vainilla sabe vieja. No sé qué va a ser mejor. Ah, son de duki no son de chocolate. Porongaduki, boludo. <risa> Los porongaduki. Esa hay que hacer rico, ¿verdad? ¿no? A ver, buena o mala. Mala para probar la buena. <risa> que la mala es muy mala. No, no, no, porque A ver, la mala. La mala es muy mala. No, no, no, no, <risa> no, ¿Qué me sacrificó? Mirá la que buena que está y no ve la libre fácil. Nah, porón que no, sí, eh. porón, no abre fácil, ¿eh? no No me está abriendo fácil. Abres me están cagando. Abre difícil. Yo tengo miedo que, tipo, abrió bien. Te los huevos de la cara. Vos dijiste que te, que te prestabas No, hito. sé qué parece una garrapata. mira que te pica. ¡Ay, qué ¿sí? asco! <ríe> ¿Sí? A ver, bueno, a ver? lo voy a comer, pero lo quiero cortar. No lo cortes. No, mordisco. No, no, no, no, no, mordisco. No, ¿por qué Mordisco. Yo le voy a dar un mordisco. Dale. Eh, eh. ¿Qué es esta mierda? No es sé la carne, ¿no? No, mira, tiene la yema acá what the fuck ¿Quién? No probaste la yema Es feo o... Probála, ¿Ves qué yema? <risa> Ay, qué asco, por favor Mira, queda lo rico Lo rico de... Oreo La Oreo de... lichi y uva Ah, oh, al fin ¡Guau! ¡Wow! No, tienen caritas. Oreo! ¡Oh! Ey, hey. la vino con carita La vino <risa> con carita, la vino con un bol <risa> Está buena. No sé si es algo que me compraría siempre, pero está buena. Está rica. Yo creo que las volvería a comprar. Me quedé un vaso de huevo, boludo. ¡Ay, qué asco! Pero, ay, qué asco. yo tengo bracket. O sea, se acumula. Toda la mierda que comí se queda ahí. no otra <risa> ah, mierda! A tu lado, arroz pasado con hambre de madre comiendo sin esperar. Si este amor no es eterno.